Hola galeones, ¿Cómo estáis estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso en este preciso estamos en Finance Security parte 2 vámonos buenísimo, buenísimo eso es de lo mejor Bueno acabo de meterme en juego para hacer la parte 2 y bueno ya estamos aquí y acabo de enterarme si voy a ese regalito que hay aquí porque lo acabo de encontrar pues mira, eh, aquí estamos con ese tío Que no debemos confiar en él Nada Es un tío que No podemos confiar en él Y he visto el vídeo Y me enteré de que por aquí A ver Pues vamos a ir hasta allí En 3, 2, 1 No me lo puedo creer iba a, iba a seguir Pero es que lo que pasa es que necesito Entrar pone el pase de seguridad de nivel 1 No sé ni cómo conseguirlo Pero que me dejó un regalo, tío Lo vi en el vídeo, tío, quería volver Pero no me deja Pues nada, tendremos que seguir Y ya después iré a por ese regalo Qué pena Bueno, nos quedamos por aquí Que es como que es, eh, Nos cerraron la puerta Y nos quedamos aquí y ahora tenemos que Sobrevivir hasta las 6 de la mañana y aquí están mis cámaras que tengo ¡Uy! Aquí hay un regalo Aquí hay un negado eh, Voy a ir, voy a ir Espera Ah, vale, creo que Tiene que super esa Vale Vale el... Voy a coger esto y creo que recuerdo que eran notas No, no, a esta chica Vale, aquí es está, dinero fácil Mi primo trabajaba aquí antes Me dijo que podías volver loca a la máquina de los billetes con imanes Baja la zona de servicio ¡Ah! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! Tío, que estaba leyendo un mensaje y ahora tú vas ¿Cómo es que no me ha visto chica? yo me cago en todo qué asco no tío no eso es ilegal y ahora me ve no y ahora me ve ¿no? No, no sí antinatural sí me alejo me alejo pero por favor no me llame no ¡Corre! está jodiendo muchísimo no puedo tío no tío. ¡Qué asco! Es que no, eso, eso no, tío. Voy a intentar de, cuando soy chica voy a intentar de ir como así, de esa forma, como andando agachado. Pero cuando soy en el forma lo único que hago es como agacharme. Ay, no, no, no, a ver vale, sí, lo hablo otra vez. Yo odio a ese tío, estaba leyendo esto. De... Ah, claro, que no he guardado cuando llego yo esto. Así. Cogero, cogero, no cogero. Cogero. Vale, vale, ahora sal corriendo y vámonos a leerlo en un sitio más seguro, porque no veas. Vale, vamos a leer todo, sí. Mi primo trabajaba aquí antes, me dijo que podía volver loca a la máquina de los billetes animales. Baja en la zona de servicio al gigante por la, por, la, por la puerta de atrás y coge un puñado de billetes, te esperaré fuera. Si oye a los robots, escóndete hasta que te va se vaya. No te pasará nada. Ah, oh, vale. ¿Y cómo ¿Quién me mandó ese mensaje? ¿Cómo sabe de que estoy aquí? Ton, ton, ton, ton. Vale, bien, bien. Eh... ¿Cómo paso por aquí? Oh, oh, ahí hey, chica. Venga, venga. ¡No! Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Oh, oh, ¡Madre mía! ¡Se lo ha de daño! que qué asco tío había hecho el esquivador del año tío voy a ver oh mira aquí hay un regalo en una bolsa vale vale esto es aquí Espera, aquí entonces ¡Oh, ay soy yo estoy ahí vale aquí Allí... está muy cerca vale aquí Ajá, es verdad, es en la zona esa que quería entrar, es, está el regalo, vale, pues vamos a ir allí, porque no tengo ni idea lo que voy a hacer Ah, vale, misión, es verdad, Mejor el paso de entrada gratis en la máquina de mejora Ah, vale, pues da igual, ahora, bueno, vamos a ir primero por ese regalo y vamos a ver lo que es ¡No! Tío, ¡no! ¿Pero por qué no paro de verme si está Esto No, que no me he visto Pero Voy a ver las cámaras Vale, soy en uno de estos se supone que yo soy en el de aquí, en el medio, pero por aquí, por esa zona. Estoy ahí. Y parece que chica, ¿dónde está? Ajá, y esa. Está súper lejos. Voy. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby, shops, upgrade options available at customer service. Also good for one free era el premio ¡Eh! ¡Entralo! enterado! ¡Entrao! Cuidado, ¡Cuidado! Vamos, vamos, vamos, vamos, corre, vamos, vamos. Creo que era por abajo, a ver. Vamos a verlo. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Vamos! Vamos, hemos llegado! Bien, por pues cierto, ¿quiénes son esos dos? No, no, no, no. Es un imán de Misteripo. ¿Quién es Misteripo? Ah, como que se lo lamente porque es que quería como ver que era el premio. Y no hemos gastado tiempo para ir aquí a verlo. Y era solo un imán de Mr. Por lo menos lo tengo. De, no sabía ni que nadie me se pues, que es como un, un cerdo. O sea. O sea, sí, os se olvidado olvidó. Se estaba aquí. No, no, no, no. Tío sí, Por lo menos sí ya estaba lejos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero cómo está aquí? Pero si así no, no estaba súper lejos. Pues tengo que guardar antes de que de que sí, pero si hace nada es para nada es para nada me ha me ha es para nada corre corre corre corre corre es para nada tengo que, tengo que ir a la spawn vamos vamos para que no pierda eso porque me ha gustado entrar y salir. Venga, vamos. Eh, mátame si quieres, venga. Si sí, no me importa porque ahora aparezco aquí. Y vámonos. ¡Ah! Vámonos. Y tengo. Y mande mi seripo. Para ponerle mi nevera. O para ponerle mi camiseta. ¿Cómo no? Bueno, a ver la misión, ya, ya, ya, mejor el pase en el gratis, el de entrada gratis en la misión y mejora ¿Pero qué máquina de mejora? A ver, voy a buscarla Voy a ver cámaras, a ver, no creo que esté aquí Será esta, aquí hay algo Espera, voy a ir Y es que no sé dónde está esa máquina de mejora Voy a buscarla Vale, voy a ir en sigilo Pero cuando se está esta cerca Voy a salir corriendo que no veas. No, no, no, no, no. Es más, más. ¿Es esta? No, esa no es. Vale, esa chica ahí. Espera. A ver. ¡Eh! ¡Un regalo! ¡Eh! ¡Que a mí el nombre de chica! Ya llevamos 11 minutos y solo vamos por aquí, tío. O sea, no, no, no, no. Es, es ahí, es ahí. Escóndete. Me voy a esconder aquí. Yo ahora voy mi salsita. Espera, de mí ya voy a ver las cámaras. Mi salsita. A ver, yo estoy en esa cosa que hay aquí. Vale, está aquí al lado, está aquí al lado. Yo soy en esa cosa que hay aquí, donde sale la flecha. Eh, Ese Eh, Pues, donde sale esa cosa, cuando estoy señalando, cuando estoy se... en la flecha, es donde soy yo, es en esa cosa de ahí. Ahí de eso. Y mira, ahí está la chica. ¿Quiere? vale, ahí. Vale, vamos. vamos. Voy a dejar porque seguro que me va a casar. Dice así. A ver, a ver, espera, voy a verlo. Vale, ahora va a ver lo que ha sido eso. Porque lo único que ha he hecho es como oír que lo de ese ruido. Vale, espera, tenemos que ir a la máquina de mejora, ¿Pero cuál es? Primero vamos a ir al sitio donde hemos conseguido ese, ese regalo gratis. Eh, y vamos a ver si es allí Porque me suena mucho. ¿eh? Yo estoy justamente en esa cabina. Creo que no me encuentro. Vale, voy a esperar a que vuelva aquí hasta aquí. Aunque no ha servido tanto lo eso que podría haber ido por aquí fácilmente. Bueno, ya me importa. Perfecto. Vale. Pero lo malo es cuando me he encuentro uno de esos, porque se re... por alguna de las 11 de las aquí... Sabía que me había encontrado. ¡Tío! ¿Pero qué asco de esos robots, tío? Ya me hice andando. Qué bonito que no se le ¡Gracias! ¡No me he visto! lo Dime por favor que está aquí No, aquí no hay nada No Primer sitio, al que hemos ido ha fracasado Y eso que me ha costado solo ir hasta aquí ¿eh? eh, ¿qué es esto? Oh, ah vale Se ha abierto esto, pero ahora lo malo es que puede venir Chica, vale, pues Hay, dos buen... hay buenas noticias y malas Puede venir chica, esa es la mala pero también puedo ir yo, esa es la buena más fácilmente pero la mala también es que la chica puede venir fácilmente también This no hay cámaras en donde estoy yo, eso es malo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. pero... Pero es más lento, tío. ¡No, que no lo había visto! Ni me asusta, es que, tío Ya me estoy enfadando Es que eso ya ni me asusta Tío, ya me estoy enfadando, de verdad ¿No pueden entrar? ¿Cómo que no puedo entrar? Vale, pues pasaré por el otro lado Ah, no, de nivel 2 Pero si... Sí. No, no guardé cuando la abrí. No, Para vale, ahí, sí. Está. pero es que no para de descubrirme para allá tío no la encuentro o sea a lo mejor está ahí ¿eh? mejor. pero si saben que está en azul pero si está en azul no sabía que, que se estaba en rojo es que te han visto pues estaba en azul Si sí, está muy lejos Vale, bien, bien Hemos llegado, hemos llegado Esa es la zona Vamos a buscar ahora por esta zona No, tío No hagáis eso, claro, de map, tío, No pongáis uno aquí Mira como me De verdad, como me descubre Menos mal Vale, por aquí he visto que no Vale, pues ya sabemos otro que no Me parece que aquí no Vale, vamos a ver A ver, aquí No, va a ser nivel, nivel 4 ¿Es esto? ¡Vámonos! Está conmigo mi pase ¿Cómo? Ah, Gerardo, mira ¿Eh? Mira, el imán de mi seripo Ha roto la máquina O sea que ha cogido El, el pase de entrada gratis Y ahora me habría vuelto esto Y ahora es el de la guardería Es solo Y la luna Usa el pase de la guardería Para entrar a la guardería Por lo menos lo me hemos conseguido ¿Hemos? Mira, No he guardado No puedo morir, no puedo morir de verdad No, no, no, no, eh, no, no, no. Eso hay que tomárselo súper en serio esta vez. Porque si muero, tengo que repetirlo todo. O sea, todo. O sea, hay que hacerlo, pero, o sea, serio. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué bueno soy. Vale. La guardería. Ahí está la guardería. Me da igual. Me da igual. No me va a descubrir. Oh, venga. ¡Vamos! ¡Esa es la guardería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He llegado! A ver... ¡Está ver solo. ¡No me gusta nada! ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Otra de saco de oro, pero de dos. No, es como un sol, ¿lo ves? Y otra se... ¿eh? ¡Es como la luna! O sea, son el sol y la luna. Encuentro una mesa de oficina... Espera. ¿Cuál era es la mesa? Encuentro una mesa de oficina en la guardería. Eh. vale Pero, a ver ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Hay que deslizarse por el tobogán hacia la diversión! ¡Sí! Oh, se ha acabado. ¿Eh? Así es el. Perdón. ¿Eh? Es el sol Espera, <risa> Santa Claus, ¿por qué ha dicho? Ho, ho, ho"? No, no, se ha venido aquí, se ha venido Se ha venido lo de eh, Se ha venido de las pelotas, o sea, el, la oficina de pelotas <risa> ¡Hola, nuevamente! ¿Dónde voy a dejar la ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Eh... No me deja irme, no me deja irme, o sea me está como llevando hacia aquí, por lo menos no es malo, pero es como que es muy pesado, ¿no? No me deja irme, no me deja ver ni siquiera todo ese sitio, es así. Oh, ¿qué es la parte de abajo? Ah, vale, que se va a quedar limpiando. Vale. ¡No! ¡Me está persiguiendo! Amiguito, no se puede pasar por aquí. Nos vamos me a meter en problemas. ¿No quieres jugar? ¿Jugamos con la movimientos? Tengo pegamento de purpurina. Le voy a usar purpurina glándose? y los ojos satones. Le voy dos cosas para ser maloídales. ¡Ah, linterna! Una linterna. ¡Oh! ¡Tengo una linterna! De descargar de la linterna. Por eso me han eh para descargar la pero cuidado, a veces si está la, el a en descargarse vale, esas cosas de ahí, como esa así uh. mira, y así es que estaba lleno, pero es que quería hacer un resumen a ver Uh, y así se consigue entonces, entonces es el insignia de seguridad el signo de seguridad el signo de seguridad permite hacerse a través de las puertas de seguridad numeradas, el nivel de seguridad que el jugador ha alcanzado se en el fastwatch ¡Oh! ¡El nivel 1! ¡Vamos! Ahora podemos ir a por el regalo que nos dejamos, que me dejé en... Bueno, sí, en el principio, en el primer vídeo ¡Oh, mira! Aquí está, voy a ganar Bien ¡Oh! Se le apagó las luces, no, pero no era la no, primera vez. Era... No, ¿por qué has hecho eso? Porque encender luces, se apetí. Se apetí. O sea. Me, sí. te te sí. o sea eh, lo siento, no quería apagar las luces, solo he eso? No. ¿Qué te pasa? Espera. Ah, vale, la luna. Sí. Niño malo, pero señor... O sea, ¿Por qué? Que tengan dulces sueños. Eso no me gusta nada. Vale, por lo menos tengo una linterna. Vale, They tengo que, que ir a por los ge cinco generadores. generadores que salen en misión. Eh, para volver a luz al ah, sitio. Sí, ¿Dónde está? ¿Estás riendo? Pero I estoy. O azul. Pues sí si que da miedo, ¿eh? sabe -si que Un momento ¿Cuándo he puesto? Ahora tengo que volver desde aquí, vale, vale like Da igual Si, total, yo te voy a convertir en la luna En el malo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! No le he Tío, no le he dado no a de eso. Es que tío, quería ser el primero, este que se me ha olvidado. No. ¿Eh? No me deja, tío, no me deja. Bueno, ah, claro, que no la he cogido todavía. Que no lo había cogido todavía. A ver. No me ha gustado nada ese trozo. ¡Un generador a la primera! Vámonos. Vale, habrá otro por aquí Se ha reído cerca de mí Vale, aquí hay otro Me da igual Otro generador, Pero cómo llega ese ¡Oh! Está arriba, está arriba Acabo de ver de arriba ¿Dónde está el otro? Antes vi uno, pero es que no sé cómo llegar Aquí otro Ese no era el que dije, pero Pero es otro, por lo menos Creo que se va afagando cada vez Me estoy asustando de verdad, no digo, lo no digo de broma. En serio, me tengo miedo. Me estoy asustando. <risa> Espera. Me estoy escuchando cerca La acabo de ver, lo acabo de ver. ¿Soy yo o lo acabo de ver? No sé tú, pero no te quieres. ¿Dónde es? ¿Oh? ¡Eh! Oslo. ¡Oh! ¡Oh! vámonos! No, no, no, no. Ah! no, no, no, no, no. no. Estoy muerto, estoy muerto. Puedo ir también. Oh, oh, aquí no puede venir porque había antes. Tiene que cena y voy a ver, después, después espera, descansa no porque de verdad da muchísimo miedo eso, ¿eh? Lo ves, no, no puede venir y se enfada muchísimo. ¿Dónde será el último? A ver, de mientras pero... Está ahí ¿Quién? ¿A quién se le ocurriría hacer un animatronista de esa forma? Y ahora no está Y ahora como salgo. Voy a hacer una sensación. Vale, voy a buscar en ese sitio que todavía no he gustado. Me parece que va a haber una. Porque es que es contra cuatro en un mismo sitio. lo no veo lo no veo De arriba Son a mil No me lo puedo creer ¡Qué intensidad No voy a creer El miedo que he pasado De verdad <risa> Madre mía ¡Oh! Quiero la linterna Ay, tengo que seguir, ¿no? A ver. ¿Eh? el, Brad ¿El Brad prohibido la de la madre no. no no no no no chica no no no no no no no no no no no no no no no de sea, tiempo, al final de cada hora vea una estación de recarga o de pillarán. La estación de las parecen mercados en el FASMAPA Vale Estamos Casi Así nos queda, casi queda el... que... No. pero, pero ¿sí? ¿No pero era pero luna? la luna? Cuando eso ocurre la cruza es para... y happens, entonces... Se, se pone a dar vueltas por el edificio. el edificio no No me digas que va a venir la, la luna, luna. Yo odio a la luna, es el peor, es el más que. Bueno, en realidad son dos sapos. Los que más odio. ¡Ah! ¡Me cago en todo, tío! Creo que si sí, cuando me está saliendo de mientras me está persiguiendo. ¡Gregory, jump in. We need to get out of here now They have found you Go upstairs And do not worry They cannot find you while we are together Ahora es lo peor We are almost out of time We need to get to a 2.75 mañana Every hour the power is diverted To the recharge That's station When that happens the lights go out And when that happens the daycare attendant Is free to roam the building It will find you Vamos, vamos ¡Eh! Se está moviendo solo ¡Vámonos! Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hay algo! ¡Es una coneja! ¡Es una coneja! ¡Es una coneja! O sea, acabé de pasar por delante no es una coneja y se, ¿Qué se que que ha sido no, eso? ¿Es ¿Una fuente? ¿Una fuente es un despacito de agua colectivo que se usa para...? ¿La fuente no? ¿No has visto a donde se, no se bailaba dentro de nosotros? Right ¿Pues ¿qué no no, que no has visto? No, que va, do no hay... Ningún There con esa amiga... No no ¿Ya no. no? Eso era... Eso es de loco. Es como si todo ese lugar fuera por mí. Es verdad. Yo ¿Por qué? No sé, quiero ayudarte. Quizás ellos quieran ayudarte también. You. No me parece Maybe eso. I doubt it. Todo lo duro. Por algún motivo, For some reason, tú eres distinto. You're es verdad. Pero después lo vi que fue. Porque es como Good que estuvo... Se puso en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? I'm not last Do o sea, not que en 5 si, horas me se va a Para vale. vale, pedir ayuda a Freddy, sí. Vale. Venga, vamos. Oye, ya hago por aquí. Pero había pensado, si Ah, no, espera, no. Les puedo ver, ¿no? Ajá, sí. ¡Eh! ¡Sí que hay! ¡Hay un regalo! Evasión de sí, en sí, está. ¡Pero de sí, el sol! ¡Sí, sol! Me gusta más el sol que la luna. La luna la odio. Si no fuera. Oye, pues ¿soy yo? O no te ofrecí un poco de gente. O sea, como un poco desosado, ¿no? Tiene dietas. Y está como viejo, como si se fuera viejo. Pero antes no estaba así. Son es muy extraños, ¿eh? Vale, y esa es batería Freddy de Freddy. ¡Eh! Y es La para coger esto. Vale. Eh, Te logres los turnos. ¿Qué haces cliente, mi hijo? Nunca ha tenido problemas de sueño, pero tras, tras una noche en la guardería se niega a dormir con las luces apagadas, lo único que hace es llorar y llorar. Y cuando la dejo encender las luces, moja la cama. Eh, es que es verdad, tío. ¿sabes? ¿Por qué le dejas a, a un niño ir a, a este sitio, a la guardería? De, de ese sitio, de Megaprisa Play Por la noche, o sea, cuando está en, en la luna, o sea ¿Por qué haces eso? No, de, de, de quien se debería de quejar, es de quien, creo Tenemos que ponerlo ¿Puedo el, el patio principal con tu nueva...? ¿Cuál es el patio de seguridad? Ah mira, pues no pasa nada porque... soy como el pro y es como que no me van a capturar Porque sé que estoy allí ¡Pum, pam pam ¡Espera! Ahora tengo eso, donde pasa el nivel de seguridad de nivel 1 Ahora puedo entrar por aquí Es verdad pero, pero ya... o... Espera, voy a Espera, ¿ya sigue aquí o...? No, no creo No, ya... ¿Lo ves? Me dejé aquí un regalo ¡Vamos! ¡Eh! Hey, ¡Una piñeta de chica! Para... ¿Y qué habrá dentro? ¡Bum! ¡Boom! Seguro Pues bueno, creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, porque ya hemos estado un montón de y nos hemos pasado la guardería Ahora que ya no hemos pasado eso, pues mira, ya podemos dejar el vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros, si no lo sabéis, los que no lo sabéis. Y bueno. y adiós. ¿Cuándo dice adiós? ¿Cuándo dice lo de la mano? Pero bueno, dice. Y adiós. Adiós. Te lo ordeno. Es una obligación. Y adiós. entiendes? ¿Sabes qué. significa? Adiós. Es como de es como, como vos saludas. Venga, haz lo mismo. No es difícil que, que se os tienes que saludar, pero no sé si es como adiós porque no iremos. Venga, ¿sabéis es qué? Me lindo, ese, ese le pasa algo a ese Freddy. Bueno, adiós. <ríe> y suscribiros si no os sabéis y darle like. Adiós.